Muy mal. Eh, muy mal por allá. No, bien, bien. Okay, yeah. Bueno, yeah. Eh, en mi caso tía también yo estoy muy bien. I already recovered uh -huh. I was quite two weeks. I was sick, but I recovered Bueno, vamos a continuar con la lección 7, eh, que es eh, cómo es Shakira. ¿Cómo es Shakira? En esta lección... Eh, en la actividad 5, what kind of thing you are going to learn? You are going to describe a person according to the physical appearance and character. Uh -huh. En español vamos a describir, uh -huh, a describir a las personas de acuerdo a la apariencia física. Uh -huh. Vamos a describir de acuerdo al físico y al carácter. Al bueno, bueno. Eh, After I want to show you this more detailing. Uh -huh. Pero eh, para describir a las personas, para describir a las personas, eh, you need to know the adjectives. Uh -huh. Entonces vamos a empezar. El, eh, el, él es bajo. Él es bajo. Bajo. Bajo. Y ella es alta alta, ajá, uh -huh, alta. Para describir a las personas, eh, vamos a usar el verbo ser. We are going to use the verb ser. El verbo ser. El verbo ser, ¿qué significa ser? Es to be. Ajá, uh Y -huh. you are going to describe people, we are going to use el verbo to be. Entonces, se conjuga, uh, ¿ok? Es un verbo irregular, entonces, a ver, vamos a repetir, eh, es yo, ¿qué es? Yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, vosotros sois y ellos son. A ver, repitan, por favor. Yo soy, tú, él, nosotros, vosotros sois y ellos son. Este verbo lo usamos para las nacionalidades y remember, ajá, uh -huh. yo soy mexicana. Eh, tú eres Malasia. Él es chino, etcétera, etcétera, para nacionalidades. Ahora el verbo ser, usamos para, lo usamos para describir personas, para describir el físico, el físico de las personas. Entonces aquí es cómo, cómo, cómo, cómo, cómo es ser. Ajá, uh -huh. es la pregunta. Ay, él es él es bajo. ¿Cómo es ella? Ella es alta. ¿Cómo es él? Él es, él es alto. ¿Cómo es ella? Ella es baja. Aquí eh, ¿Cómo es ella? Baja. ¿Cómo es él? Él es alto. ¿Cómo es él? ¿Cómo es ella? Ella es baja. Entonces aquí es, él es bajo. Ella, ella, es, ella es alta. Él, él es alto. Ella, ella es, ella es baja. Ahora es, eh, delgada, delgada. ¿Cómo es ella? Ella es, delgada, delgada. ¿Ok? ¿Y cómo es ella? Ella es gorda, gorda, delgada, gorda. ¿Ok? Entonces, eh, ¿cómo es él? Él es delgado, full answer uh -huh. a ver Él es delgado ¿Cómo está? Gordo ¿Cómo es ella? Ella es gorda, ella es gorda. ¿Y ella con Él, perdón, ¿él cómo es? Él es delgado Ok, ella ¿Cómo es ella? Ella es, ella es gorda. gorda ¿Y ella cómo es? Ella es, ella es delgada, delgada. Eh, did you realize los adjetivos, por ejemplo, alto, alto, baja. Entonces, por ejemplo, aquí yo soy um, baja o bajo. Es eh, bajo o baja son, esto adjetivos. Adjetivos. Y los adjetivos, eh, la terminación del adjetivo cambia de acuerdo si es masculino o femenino. Ajá, masculino o femenino. Y change according to the agenda. Ok, entonces, eh, you must take care. Entonces, aquí es, eh, ¿cómo es ella? De delgada. de delgada. ¿Y ella cómo es ella? De delgada. Ella es gorda. Ahora. Eh, de acuerdo al pelo, el pelo, dices el pelo. Ajá. Ella es rubia. ¿Cómo es ella? Ella es rubia, rubia. ¿Qué significa rubia? Blonde. blond. ¿Y cómo son ellas? ¿Cómo son ellas? Ellas son rubias, rubias. Ellas son rubias aquí es, es rubia, el verbo es, es en singular, ajá, y aquí ellas son, son, es el plural, ¿verdad? Ellas son, ellas son, son, son rubias. Aquí ella, ¿cómo es ella? ¿Ella es rubia? No, ella no es rubia. ¿Cómo es ella? Ella es morena, morena. Morena. Yo, yo soy morena. Morena. Morena refers to the, of course, the color of the hair and also to the test of the skin. Uh -huh. My color is moreno. Uh -huh. Then it morena. ¿Cómo es ella? ¿Cómo es ella? Ella es morena. Y ella, ella es rubia. Rubia. Rubia. El, el bebé aquí, ¿cómo es él? Él es moreno y él, él es rubio. Aquí, ¿es rubio o es moreno? ¿Es rubio o es moreno? Es moreno. ¿Es rubio o es moreno? Él es rubio. Aquí, ¿es rubia o morena? es morena y ella ella es rubia o morena ok aquí ella vamos a describir ella es morena y ella es rubia ella es morena y ella es, y ella es rubia ella es rubia pelirroja o morena ella es rubia, pelirroja o morena. ¿Qué significa pelirroja? Pelirrojo, peli significa, eh, viene de la palabra pelo. <coughs> pelo, que significa hair. Uh -huh, hair. Y rojo, rojo significa red. Uh -huh, pelirrojo. There are people like really when they burn when they are babies, el, el pelo es pelirrojo, pelirrojo, uh -huh. entonces aquí ella es, es rubia, pelirroja o morena, ella es pelirroja, pelirroja, of course now the people they can dye, right, but it really is original, the color is original, es pelirroja, a ver, uh, aquí, bueno a ver, ella tiene el pelo largo. Ella tiene el pelo largo, largo, largo, largo. Entonces aquí es otra cosa que vamos a ver. Mm. Con el verbo tener. ¿Qué significa tener? To have. To have. ¿eh? Tener. Entonces ese conjuga es yo que yo tengo tú Tienes, él tiene. tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, y ellos Tienes. tienen. Aquí recuerden es para él, ella y usted, y aquí ellos, ellas y ustedes. Tengo, yo tengo. ¿Qué significa I have? Entonces, el verbo tener, when you, you are going to use el verbo tener, then here you must use noun, no adjective, noun. Por ejemplo, yo tengo dinero, I have money. Uh -huh. eh, en el caso de, para las características, yo tengo <coughs> El pelo largo. You must use el artículo el. el. El pelo. Porque pelo es masculino. Ok? El pelo. El pelo. Eh, why? You, in this case, you are going to use el. El pelo. Because you are going to describe how is the pelo. How is the hair. Then, <coughs> el pelo es. Largo, largo, largo, largo, largo, corto, largo, ajá, uh -huh. you are going to describe, you must use the article, ok, entonces aquí, eh, eh, cómo es ella, ella, ella tiene el pelo largo, ella tiene el pelo largo y, oh, eh, ella tiene el pelo liso, liso, ¿Qué significa liso? Liso, stretch. Ajá, liso. Hola. Eh, aquí ella tiene el pelo largo. El pelo largo. ¿Qué significa largo, largo, largo? Long. Ajá, largo, es long. Ajá, y el pelo rizado. Rizado. ¿Qué significa rizado? Curved. Entonces aquí, eh, vamos a ver, ella tiene el pelo largo, ella tiene, a ver repitan por favor, ella tiene el pelo largo, tiene el pelo largo, otra vez, ella tiene el pelo largo, ella tiene el pelo largo, ella tiene el pelo, tiene el pelo, tiene el pelo liso, ella tiene el pelo liso, liso es straight. Y mm, ustedes también pueden decir, ella tiene el pelo largo y liso. You can combine. Uh -huh. Ella tiene el pelo largo y, y ¿qué significa ahí? And. Y liso. Aquí ella, ella tiene el pelo largo, largo. Y ella tiene el pelo rizado. Rizado. Entonces, vamos a combinar. Ella tiene el pelo largo y rizado. ¿Ok? Bueno, a ver, continuamos aquí. Y ella, ¿ella tiene el pelo liso o rizado? Rizado. rizado. ¿Largo o corto? No, corto, corto. corto. Entonces, eh, ella tiene el pelo rizado y corto, rizado y corto. Ella, eh, ¿tiene el pelo largo o el pelo corto? Largo. largo. Ella es rubia, pelirroja o morena. morena. Pelirroja, ella es pelirroja. Ella tiene el pelo largo y ella es pelirroja, ella es pelirroja. Take care with the use of the verbs. Uh -huh. Aquí, ¿tiene el pelo largo o el pelo corto? Largo. largo. Ella tiene el pelo largo. Y él tiene el pelo liso o rizado. Rizado. rizado. Él tiene el pelo negro o rubio. Okay. Negro. Negro. Ok, él tiene el pelo rizado, él tiene el pelo negro. Él tiene el pelo rizado y negro. Ok, aquí ella, ¿tiene el pelo liso o rizado? Rizado, ella tiene el pelo rizado. ¿Y ella tiene el pelo liso o rizado? Liso. Aquí vamos a describir, ¿cómo es ella? ¿Ella tiene el pelo largo o corto? Corto, ella tiene el pelo eh, Negro o pelirrojo. Negro o pelirrojo. Moreno. Negro. Ajá. Moreno, moreno is only for the skin. Uh -huh, uh -huh. Of course, if you see the, the hair is black, of course, this is moreno. Después eh, aquí ella tiene el pelo largo o corto? Corto. Ella, es, ella tiene el pelo rizo rizado o liso, liso, ok, how is it? ella tiene el pelo corto y ella tiene el pelo how is it? liso y la combinación ella tiene el pelo corto y liso, ok, aquí ahora el color de los ojos, vamos con ojos, los ojos, los ojos, aquí son los ojos, eh, Ojos azules, ojos azules, azules. Estos son ojos azules, los ojos azules y los ojos azules. ¿Tiene los ojos azules o los ojos negros? Tiene, ella tiene los ojos azules o negros? Azules, azules. Ajá, ella tiene los ojos azules. Los, los ojos. ¿Por qué los? Porque es plural. Dos ojos ajá, plural. Los, los ojos, no, no el ojo, los ojos azules, mm. estos son ojos verdes, los ojos verdes, verdes, ¿cómo tiene los ojos ella? ¿cómo tiene los ojos? ella tiene los ojos verdes, ¿tiene los ojos azules, ojos negros o los ojos verdes? verdes, ella tiene los ojos verdes, ok, ok. Ella, aquí ella tiene ojos negros, negros, negros. Yo tengo los ojos negros, negros, ok, black, ajá, uh -huh. negros. Entonces aquí, eh, ella tiene ojos azules, tiene ojos azules, no. Tiene ojos verdes. No. ¿Tiene ojos negros? Sí, ella tiene ojos negros. Entonces, aquí, ella tiene ojos. Y, ¿ella tiene ojos negros? ¿Negros? No. ¿Tiene ojos azules? No. ¿Tiene ojos verdes? No. Ella tiene los ojos cafés o los ojos marrones. Marrones. ¿Qué significa marrones? Brown. Brown. Los ojos azules, negros, ojos cafés, no, ¿verdad? Este, ella tiene los ojos marrones. You must choose the correct one. Aquí ella, ella tiene los ojos azules. Aquí ella tiene los, los ojos, full answer, los ojos negros y ella tiene los ojos verdes. Verdes, ok, entonces aquí, eh, eh, you already know, eh, yo tengo el pelo largo, y tú tienes los ojos negros, los ojos negros, aquí este es plural porque los ojos es plural, ok, eh, ojos, ojos es noun, no adjective, ajá, uh -huh. noun. that's why we are going to use this verb, el verbo tener entonces continuamos con él es calvo, él es calvo calvo, uh -huh. eh, aquí él es calvo él es calvo ¿cómo es él? ¿cómo es él? él es Calvo, él es calvo. Él tiene bigote, tiene bigote. ¿Qué significa bigote? Mostache. Él tiene bigote, ¿ok? Él tiene bigote. Y you are going to describe el bigote, if you are going to describe the mustache, in this case, you want to say, el tiene el bigote pequeño. Por ejemplo, ¿eh? tiene el bigote pequeño. El bigote largo. Largo, ¿eh? If you don't describe, uh -huh, you can take away like this. El tiene bigote, only he has mustache, okay? Y yo to a decir, él tiene bigote largo, largo, ¿ok? Bueno, él tiene, él, él tiene bigote, sí, él tiene bigote, también él tiene bigote, él tiene bigote y barba, esta es barba, barba, ajá, la barba. Él tiene barba. Y you can come. Él tiene barba y bigote. Barba y bigote. Él tiene barba y bigote. Aquí, ¿cómo es ser? Él? él es. Calvo. Él es calvo. Él. Tiene bigote. Aquí. Él tiene barba y bigote. Él tiene barba y bigote. Eh, hay otro verbo que es el verbo llevar. Es el verbo llevar. Llevar. Llevar. Eh, llevar gafas. Ajá. Es, en este caso es yo. Termina en ar la, este verbo, yo llevas. El Lleva. Nosotros llevamos. Vosotros lleváis. Y ellos es para ella también y para usted. ella yo llevo, por ejemplo, gafas. Oh, gafas. I am wearing spectacles. Ajá. Uh -huh. Eh, ella lleva gafas gafas es noun uh -huh. este es como <coughs> el verbo tener here es it should be noun entonces ella llega bajas. <coughs> ellas, ellas lleva gafas ellas llevan, llevan gafas ella lleva lleva lleva gafas lleva to wear, wear a spectacle uh -huh. él lleva gafas no, él no lleva gafas. Él lleva gafas. Sí, él lleva gafas. ¿Ok? Él no lleva gafas. Él lleva gafas. Ella lleva gafas. Sí, ella lleva gafas. Ella lleva gafas. Sí, ella lleva gafas. Ella, lleva gafas? Sí, ella, lleva gafas. ella? no. Ella no lleva gafas. ¿Ok? Eh, continuamos. El señor, él lleva gafas, gafas y lleva sombrero. Este sombrero, sombrero, lleva sombrero. Tú llevas sombrero. Sombrero, ¿ok? Entonces, uh, él lleva gafas. No, él no lleva gafas. Él lleva sombrero. Sí, él lleva sombrero. ¿Él, él tiene bigote. ¿Tiene bigote? ¿Él tiene bigote? Sí, él tiene bigote. Él tiene barba. Barba? No, él no tiene barba. Aquí él tiene barba. Barba. Ay, no, Ay, no, no, no, él lleva sombrero? Sí Sombrero? No, no. no, él no lleva sombrero, él lleva gafas? Sí Sí, él lleva gafas, ok? Entonces aquí, ¿cómo es él? Él no, no lleva gafas, él lleva gafas, ella lleva gafas, ella no lleva gafas él lleva sombrero, él no lleva gafas. Ok, we finish. Los niños de todo el mundo. Los niños es de kids, from de todo, todo es de whole, mundo es de war. <coughs> uh, you know, you can see how beautiful they are the kids. With different colors, different tastes, different races—wonderful. Then we now you can describe. You can describe the kids. uh -huh. Maybe you can guess. ellos, ¿de dónde son? Ellos son de Malasia. No, creo que son seguramente chinos. ¿Ellos de dónde son? Son chinos o japoneses. No sé. Eh, Ellos de dónde serán? Ellas de dónde son? De quizás de Malasia. Ajá. Uh -huh. ¿Ellos de dónde son? <laughs> de México. Ajá. Uh -huh. do you know? Por el sombrero. Por el sombrero. Uh -huh. eh, ¿Ellos de dónde son? India, quizás de la India. Ajá. ¿Ellos de dónde son? Africa. De algún país de África. Ajá. Él de dónde es? China. De China, Mongolia, Mongolia no sé. ¿eh? But anyway, you know, uh, the people, people is wonderful, ¿eh? La gente, los niños. Then when we see the kids, oh, nice, beautiful, uh -huh. And then we, we have to help them uh, in the, to grow nicely, to have very good education. In the when they became adult, they can get a good things, great things. For the, not only for the country, for the whole world. Uh -huh. We need a world very nice, very nice. And then with people with very nice hair. Then everybody can. Uh -huh. entonces vamos a, a repasar, one more time we are going to check very fast, and then after we have one very interesting exercise. Uh, okay. muy rápido eh. ¿cómo es él? el es alto o bajo? bajo ¿ella? Ah, alta. ¿Cómo es él? El? alto? Ella es baja. ¿Cómo es? Eh? ¿Cómo es ella? Ella es delgada y ella es gorda. Ok, como cómo es ella? Gorda y delgada. Uh -huh. eh, ¿Cómo es ella? Delgada y gorda. Ella, ¿cómo es? Ella es rubia. Y you can check. There are two ways how to use rubia. Pueden decir ella, ella, uh, ella o el rubia, rubio, rubio o rubia. Rubia. It's in general, ¿no? Ella es rubia. O <coughs> Cómo es ella? Ella es rubia. Yo soy rubia, no. Yo soy morena. Yo soy morena. How do you know? Because of the color de my hair, the color de my skin, uh-huh. in general, the whole test. But also you can say uh, él tiene, él o ella tiene el pelo rubio. el pelo, y you describe el pelo, cómo es, el pelo rubio, y you want to describe the color, you can say, es, tiene el pelo rubio, tiene el pelo pelirrojo, el pelo negro, pelo negro, you don't say pelo moreno, eh pelo negro, negro, ok, y uh, bueno, a ver, continuamos, ella es ¿Cómo es ella? Ella es Morena ¿Cómo es ella? Ella es rubia Rubia Aquí Vamos a continuar ¿Cómo es ella? Ella es morena ¿Y ella? Ella es rubia ¿Cómo es ella? ¿Ella es rubia? No, ella es Pelirroja. Eh, ¿Ella cómo tiene el pelo? ¿Ella tiene el pelo corto? No. no. Ella tiene el pelo largo. Ella tiene. Uh -huh. Ella tiene. Tiene, tiene. Tiene tu jave. Ella tiene el pelo largo. ¿Ella tiene el pelo liso o rizado? Liso. liso. Ella tiene el pelo liso. ¿Ella cómo tiene el pelo? Ella tiene el pelo largo y rizado. Aquí, ¿cómo tiene el pelo? ¿Tiene el pelo largo o corto? Corto. ¿Liso o rizado? Rizado. ¿Él es rubio o moreno? Moreno. Moreno. Ok, entonces aquí llevamos a ver, eh, los ojos, los ojos. ¿Ella tiene los ojos verdes? No, ella tiene los ojos azules. ¿Ella tiene los ojos negros? No, ella tiene los ojos verdes. ¿Ella tiene los ojos verdes? No, ella tiene los ojos negros. ¿Ella tiene los ojos verdes? No. Ella tiene los ojos marrones. Ok. Eh, él, ¿Cómo es él? Él es calvo. Él es calvo. ¿Y eh, él tiene barba? No. no. Él tiene bigote. Ok. Él tiene barba y bigote. Cómo es él? Él es, es calvo. Él tiene bigote. Tiene barba y el bigote. Ella lleva, lleva gafas. Él lleva gafas? No. Él no lleva gafas. Ella lleva gafas? Sí, ella lleva gafas. Eh, él lleva gafas. No, él no lleva gafas. ¿Él lleva sombrero? Sí, sí él lleva sombrero. Ok, entonces uh, we already finished. Uh -huh. Now we are going to practice uh, how to describe cómo es we can combine all these kind of La pregunta, la pregunta para describir una persona. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es tu mamá? I don't know your mother, uh -huh. but you can describe. ¿Cómo es tu mamá? Es alta, baja, delgada, gorda, tiene el pelo largo, tiene el pelo corto, tiene el pelo liso, tiene el pelo rizado, lleva gafas, no lleva gafas. Okay, you can describe, you can, now you can describe, how? How to describe, we are going to use all these kind of verbs. Entonces vamos a, a ver, tres verbos usamos, el verbo ser, el verbo tener y el verbo llevar. La pregunta es, ¿cómo, cómo es tu mamá? Por supuesto, pueden decir tu madre. But I think it's more sweet to say to uh -huh. tu mamá. Tu mamá, ¿cómo es tu papá? Tu papá. ¿Cómo es tu papá o tu padre? ¿Cómo es tu mamá físicamente? Ajá, uh -huh. físicamente. Ahora vamos a describir, ¿cómo es tu mamá? Vamos. <coughs> eh, mi mamá es mi mamá es alta o baja ¿cómo es tu mamá? ¿es alta o baja? baja, baja. ok uh. baja <ríe> ¿cómo es? ¿es eh, delgada o gorda? delgada, delgada. entonces aquí coma delgada delgada uh, ella es uh, baja delgada y uh, guapa o fea ¿qué significa guapa? beautiful and then uh, guapa fea fea Ajá. Entonces, mi mamá es baja, delgada y guapa. ¿Ok? Baja es adjetivo. Es adjetivo. Y then you have to take care. Es baja, es femenino porque es madre, la madre femenino. Delgada, femenino. Y guapa, femenino. En el caso de papá, en el caso de papá es masculino. ¿Cómo es tu papá? Él es bajo, delgado y guapo. ¿Ok? Todos esos son adjetivos. Los adjetivos cambian, si, de acuerdo, si son masculino o femenino. Ajá. Eh, los adjetivos, if you are going to use adjetivos, the adjectives, you must use el verbo ser. Ajá, el verbo ser para describir si es alto, bajo, gordo, delgado, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora, el pelo, el pelo, vamos a describir El pelo. ¿Cómo? Yo no, I don't know, his ma, her mother. ¿Cómo tiene el pelo? ¿Cómo tiene el pelo? ¿Es largo o corto? Corto. Corto. Entonces, uh, ella tiene. Vamos a poner aquí. Tiene el pelo corto, corto, ¿cómo es? ¿Liso o rizado? Lizado. Rizado. Uh -huh. corto y rizado. Por ejemplo, aquí, ¿Rizado ¿eh? Y rizado. Entonces aquí, eh, pongan atención, because you are going to describe el pelo, you must use tiene. This is no adjective. Tiene, this is noun. That's why you are going to use el verbo tener. Eh, ella tiene el pelo corto. Corto, corto es adjective, but it's refer to the pelo. Ajá. el pelo es masculino y rizado rizado refer to the el pelo, you are describing el pelo Ajá. bueno eh, otra cosa ¿Y ¿lleva gafas? ¿tu mamá lleva gafas? no, ella no lleva gafas ella Ella no lleva gafas. Ajá. En el caso de papá, papá, you can scan. él tiene bigote y barba. Also you, eh, en el caso de papá, mamá no, ¿verdad? <ríe> mamá no. Entonces, la mamá no tiene <ríe> bigote y barba, no, solamente el papá. ¿Ok? Now, por favor, uh, you have to ask uh, your friend, ¿Cómo es tu mamá? Uh -huh. ¿Cómo es tu mamá? ¿Cómo es tu papá? ¿Cómo es tu hermano, hermana? ¿Cómo es tu novio? Novio, que es novio, novio, boyfriend, girlfriend, novia. ¿Cómo es tu novia? I don't know. Uh -huh. You must describe. Okay? You have to use correctly the verbs. Okay? Uh, I think, uh, excuse me. Uh -huh. uh, in your extra notes, In your extra note, you have this kind of box with all the information how to use all the characteristics with the Uh-huh, con todo, if you want to add more things. Bueno. You can, you can check. Eh, por favor, a ver, practiquen. aquí. Eh, yo creo que tú te vienes aquí con él. o or you, or you can practice together. Okay, como esto, okay. Cómo es tu papá, cómo es tu mamá, cómo es tu hermana. Vamos a checar a un voluntario que quiera describir a su mamá, a su papá, o a quién. Eh, a ver, vamos a darle un aplauso a, a, a, a, quién, a, quién, a, quién, a quién, a quién, a quién, a quién, a quién, a él. Cómo es tu papá? Ajá. Cómo es tu papá? Alto. Ajá, we don't know, ¿eh? You don't know his father. ¿Cómo es tu papá? Él es alto, delgado, delgado, y guapo. Y guapo. Wow. Okay. ¿Y cómo tiene el pelo? ¿Cómo tiene el pelo? Él es calvo. <laughs> uh, Corto, corto, corto, y, corto y, y, y liso, y liso, muy bien. Lleva gafas? Lleva. Él no lleva gafas, ¿ok? Él lleva sombrero? No, él no lleva sombrero, ¿ok? Muy bien, eh, muy bien. A ver otra persona, otra persona. Por aquí eh, ¿quién? puedes escribir a tu a tu novia. Wow. ¿Cómo es la novia? Ajá, cómo es tu novia. Mi novia es baja. Baja. Gorda. Baja gorda. Baja gorda. Y. ¿Guapa o fea? Guapa, guapa y guapa, ok ¿Cómo tiene el pelo? Ella tiene el pelo Largo Largo Rizado Rizado, okay. ok Ah, liso, liso, liso, ok ¿Qué más? Eh, ¿Lleva gafas? ¿No lleva gafas? Ella no, lleva gafas. ella no lleva gafas ok, muy bien muy bien Eso no había... <coughs> ok, uh, you know you have this game uh -huh. this is very interesting game I... ok I want to explain you how is this game uh, the game you must play two, Okay, there are Three person here. Uh -huh. Okay, divide two person and one person. They must sit face to face. <coughs> face to face. They cannot see the the faces of this. Um, you know here. Aver atención por favor. Atención por favor. Uh, because sometimes they ask me one more time, and then pay attention first. Bueno, entonces aquí tienen varias personas. Uh -huh, varias personas, por ejemplo, Carlos, David, eh, María, etcétera, etcétera. Entonces, you already have one set of cards, ¿verdad? Then you must choose, don't show to the, the, uh, your friend, and then you choose one, uh -huh, and then you have to put here. Okay, the your friend is because you are sitting face to face. He cannot see the car. Okay, then uh, the game is like he must guess who is this person. Uh huh. Who is this person? How? Asking questions. For example, say ah. Uh, first, maybe you can say es hombre mujer is. O es chico o chica o hombre mujer es men o women uh -huh. you can say es hombre mujer after I want to write down the questions es hombre o mujer ah, mujer mujer, mujer, ah ok mujer, mujer then say ok, mujer tiene tiene el pelo largo tiene el pelo largo say, no no tiene el pelo largo Uh -huh. Only one question. Only one question. This person asks one question. He say no. And then after you, me in my case, I have to try to guess. Uh, one card. He has also one card, right? In the <coughs> other side. It's like right here. We are sitting face to face. I cannot see. Uh huh. What kind of car is this? And then in this case, I have to ask questions and to guess. Where, which person is this? Uh -huh. And of course, how to guess because I have all the information here. Huh? Uh -huh. All the information say. Ah, lleva sombrero? No, no lleva sombrero. Lleva gafas? No, no lleva gafas. Uh huh. Eh, Tiene el pelo eh, pelirrojo. No, no tiene el pelo para rojo. Tiene el pelo negro. Sí, sí tiene. And then you you have to start asking question, question, question until finally you say, "Ay, es uh, es Alex." Sí, es Alex. And then you can say, "Okay, I I know, uh this guy is Alex." Por ejemplo, uh, uh, you give me the card, I keep I win one card. Uh -huh. the person who wins more cars is the winner, okay? Then I want to write down the questions, the questions how you can, you can ask. For ejemplo, uh, la primera pregunta, the first question is es, ¿es hombre o mujer? ¿es hombre or mujer? You must ask full questions. You must answer full answers. Don't I don't admit yes no. Full answer. Okay? Entonces por ejemplo aquí. ¿Es hombre o mujer? The answer es es por ejemplo mujer. Es mujer. Okay, you already know, you already know it's a man or a woman, it's a woman. Después, uh, El pelo largo. Por ejemplo, tiene. Tiene el pelo largo. Fíjense. Tiene. You must ask correctly. Because you ask about the el pelo, tiene el pelo largo. The question start con el verbo, verdad? You, este es verbo. In this case, uh, sí o no. Tiene el pelo largo? Sí. You must answer full answer. Sí ella tiene el pelo largo ok si ella tiene uh, lleva gafas lleva lleva lleva gafas <coughs> lleva gafas esta la pregunta está el verbo es sí, sí o no, no. entonces eh, sí o no sí sí sí sí lleva gafas sí lleva gafas correct you must use correctly el verbo ¿ha? lleva gafas otra es es gordo o oh, es gorda perdón es gorda es gorda sí o oh, no uh -huh. no no es gorda es gorda lo importante the most important thing is to use correctly the verbs that's why I ask you to Answer, full answer. You must memorize the verb. how to use the verb. Para hombre, in case you ask, this is for women, right? Yes. Uh-huh. For, in case of <coughs> men, you can ask, es calvo? Es calvo, no? Es, a, en el caso de, you can say es, es calvo. Es calvo? Sí o no? No, él no es calvo. Uh, um. There are one more, there are, uh, es eh, canoso, es canoso. Canoso o canosa. ¿Qué significa canoso? Es, you it have the gray hair. Gray hair es canoso. Sí o no. Eh, acerca del pelo. ¿El pelo de qué color es? ¿El pelo tiene el pelo, el pelo negro? There are different colors tiene el pelo negro, tiene el pelo rubio, tiene el pelo <coughs> pelirrojo, tiene el pelo castaño, castaño es brown also, uh -huh. castaño, castaño claro, only castaño es ok, castaño claro, you have in your list, castaño claro, es eh, light light brown oscuro es oscuro dark dark brown ok eh, tiene el pelo canoso canoso ¿qué significa canoso eh, canoso es gray, gray gray hair ok I think it's like, like this tiene tiene sí o no, ¿Ok? Uh, I don't admit to answer. Uh, ¿Pelo negro? ¿Pelo rojo? No. Uh -huh. Tiene, tiene el pelo rojo. A ver, we are going to practice. Uh -huh. so, uh, aquí es, ¿es hombre o mujer? ¿Es hombre o mujer? ¿Es hombre o mujer? Es hombre o mujer. ¿Tiene el, pelo largo? tiene el pelo largo. Tiene el pelo corto. ¿Tiene el pelo largo? ¿Lleva, gafas? Lleva gafas. Es gorda. Es, gorda. ¿Es, gordo? es gordo. Aquí tiene el pelo negro. Tiene el pelo, ¿Tiene el pelo, rubio? ¿Tiene el pelo rubio. Es canoso. Es, canoso? ¿Es canosa. Lleva sombrero. lleva sombrero. Aquí puede ser lleva gafas o lleva sombrero, ¿verdad? Lleva sombrero. Ah, o de, eh, tiene, tiene eh, barba. Es hombre. Es hombre. Es hombre, es hombre, es hombre. hombre. hombre. No. Um, tiene uh, el pelo largo. Uh, tiene el pelo largo. No, el, él no tiene el pelo largo. Él no tiene el pelo largo. Tiene bigote. Tiene bigote. Sí. él sí, tiene bigote. Ah. Uh -huh. Now you can start slowly, but after the improve the speed. Sí, él tiene bigote. Ah. Uh -huh. 我好問你哦 <berries> Faster, faster, huh? Eh? Faster. Sí. Clara. Sí. Es clara. Es clara. Uh, es clara. Es clara. Es clara. Uh Maestra, if only say um, is she wearing a hat? How to say? Lleva. Lleva, lleva sombrero. Oh lleva sombrero. Lleva sombrero. Lleva sombrero. uh, -huh. uh not, too, not too fat, not too thin. No, ah, no, no, no, no delay. No es, no es, no es, delgado, oh, y no es gorda, no es delgado ni gorda. Es para. Faster, faster, eh, to ask question, you try to memorize, you start to memorize the question. Tiene, eh, no tiene el ah, eh. no tiene barba. El no tiene barba. Muy bien. ¿Tiene? Uh -huh. ¿Tiene bigote? Tiene bigote. ¿Tiene bigote? ¿Qué es bigote? Oh, si tiene bigote. ¿Es calvo? calvo? Es calvo. No, no. Él no es calvo. Muy bien, muy bien, muy bien. Ajá. Hombre, hombre, hombre. Es hombre. Es hombre, hombre. Ah, hombre. Es hombre. Es calvo. es calvo. No. No, fulanza. Uh, no, no es calvo. Él no es calvo. No, él no es calvo. No. Uh, uh, ¿tiene, uh, tiene barba. ¿Tiene no. barba? Barba, barba. No, no, no, no tiene barba. No, no tiene barba. el pelo negro. Sí. ¿Alex? Sí. A, sí. Yes. sí. ¿tale? sí. ¿tale? ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Sí, ella es rubia o ella tiene el pelo rubio sí. ella es rubia o ella tiene el pelo rubio you Ella tiene el pelo rubio. La diferencia es, tiene, you must say, pelo. Tiene, this is noun. Ella tiene el pelo rubio. She is blonde. Por ejemplo, ella es rubia, solo she is blonde. Right? Y ella tiene el pelo rubio She has blonde hair, right? Oh, okay, okay. This is the difference. Okay. Ella, es, ella es morena is morena. She oh, oh, has no, negro moreno has only for the whole appearance like me but the She Ajá, ella es more morena morena oye tiene el pelo negro right? ella es morena ella es morena ay ole, a ver atención por favor algo muy importante. You can say, Ella es rubia. Ella es rubia. ¿Qué significa ella es rubia? She is blonde. O, ella tiene Ella tiene el pelo rubio. Tienes, she has Blonde hair. Ajá. Uh -huh. En el caso de, ella es Morena. Like me. Uh -huh. Ella es morena. in general. O, ella tiene el pelo... You don't say moreno. Negro. Negro. Negro. Black. Eh? You don't use moreno for color. Only moreno is the, the skin. The skin. Of course the skin. y I am morena. Of course I have black hair. Ella es... Ella es canosa, canosa, canosa, grey hair, grey hair, ajá, uh -huh. ella es blanca, blanca, blanca, ok, ajá, uh -huh. you ready, yeah. huh? check. Ella no lleva sombrero, no lleva sombrero. Cúlanse, ella no lleva sombrero. Él es canoso, sí, él es canoso, ok. Él es, no, él tiene, tiene el pelo liso. Pelirrojo, no, es el pelirrojo, Pelirrojo uh es, -huh. light. no exactamente ahora es, light red, ajá. Uh -huh, red, uh -huh, pelirrojo. Uh -huh. Este es rubio. Rubio, ajá, uh es -huh, blonde. Hair. Rubio, canoso, ajá. Uh -huh. Este es pelirrojo, pelirrojo. Tiene el pelo liso, y cosas, tiene el pelo liso. No, no tiene el pelo. ¡Es caro! <laughs> <laughs> ¡Oh, ¡Es muy El ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, How how to ask? One more time. Es barba. Tiene. Tiene barba. Because barba is noun. You must use the verb tener. Tiene barba. Okay. Now you try to ask. A ver atención. A ver. Atención. Now You try to ask questions now very fast. Tiene el pelo liso, es rubia, lleva sombrero, tiene barba, tiene bigote. Now improve your speed and use correctly the verbs. Use correct the verbs, take care with the verbs. Now improve the speed. Okay? Rapidamente, rápidamente.